En su segundo día de paro en la docencia, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, William Hernández, reiteró que persisten las mismas problemáticas en centros educativos. Bueno, lo primero es que uno lamenta tener que hacer una suspensión de 48 horas, pero hemos estado desde el año pasado reclamando viejas necesidades, no estamos reclamando nada que nos coloque en común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 que ustedes han elegido unas representantes que no se dejan ver, que solo están en contubernio con las autoridades y la ADP los maestros hemos asumido. Y es que por segundo día consecutivo aún se mantiene paralizada la docencia, tanto en la provincia de Duarte como Hermanas Mirabal, esperando a que las autoridades resuelvan la situación, las múltiples reivindicaciones exigidas por la ADP. Para NTN reportó Joanny Paulina.